El encuentro de aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos es producto de un convenio interadministrativo entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, dentro de un proyecto que nosotros veníamos desarrollando acá a nivel de la eh, región del Valle de Tensa y es el proyecto ambiental universitario. Para nosotros este tipo de eventos es fundamental, es importante y sobre todo el no hacerlo solos. Hacer alianzas con la Universidad Pedagógica Nacional nos da una gran ventaja, no solamente en la parte de un convenio, sino también en la parte estratégica, en la parte que tiene que ver con la parte pedagógica, en la parte de educación. Por otro lado, y como emergente, lo que se propone de este evento tiene que ver con el ecoturismo, cómo poder articular el ecoturismo a todo el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos encaminados hacia las cadenas de valor donde podamos implementar y hacer uso y recorridos de los diferentes senderos que se han construido en las instituciones educativas que participan actualmente en el proyecto financiado por el Ministerio de Ambiente. Aquí en la región, en la jurisdicción de Corpochibor, hay una situación bastante difícil frente a lo que tiene que ver con los residuos sólidos y lo que queremos hacer a través de estos paneles es dejar una enseñanza frente a lo que tiene que ver con el manejo y el aprovechamiento de dichos residuos sólidos. Sería muy bueno un proyecto por ejemplo a nivel Zutatenso o del Valle de Tensa de dar gas a cada familia campesina con base en los residuos pero hay que hay que demostrarlo hay que qué tal si montamos por ejemplo un, un biodigestor para producir, para cocinar en vez de utilizar la leña y ir talando árboles. Nos falta implementar mucho más las estrategias necesarias que nos permitan hacer un aprovechamiento integral de los residuos eh, que se obtienen en los diferentes tipos de explotaciones agropecuarias en Colombia. Por lo tanto, eh, cualquier esfuerzo que se haga para poder consolidar mejor una política de aprovechamiento 100% de los residuos que se obtienen en, las, en los sistemas eh, agropecuarios, sería bienvenido. Vamos a aprovechar todos los estiércoles y todo lo que podamos meterle al biodigestor y producimos ahí el gas y además nos da abono. Y además eliminamos un poco los malos olores, eh, mejoramos eh, el ambiente. Eh, me ha parecido muy interesante este taller al que nos invitó Corpo chibor ya que somos beneficiados en una planta que van a construir, entonces queremos ver la importancia de manejar los residuos orgánicos en su proceso para aprovechamiento que impacte a la comunidad y queremos que los chicos aprendan a hacer proyectos que valoran su ambiente, que cuiden. Nosotros ya como grado decimos tenemos que trasladarnos a otros lugares para seguir nuestro estudio, ¿sí? Entonces esta clase de, de encuentros nos sirve para, con nuestros proyectos los dejamos encaminados para con eso podemos tener otra forma de, de entrada de bienes o de dinero, ¿sí? para, que nos pueden servir para más adelante. De la mano con esto trabajamos un programa radial en la emisora Xochakira-Guayatá estéreo en sintonía con el medio ambiente donde hemos dado a conocer a la comunidad cuál es la importancia del reciclaje, de la apropiación de las cuatro Rs, reducir responsabilidad, reciclar y asimismo que ellos puedan dar el mensaje a otras comunidades con eh, El hecho es poder también llegar a, a otras comunidades, no solo acá de, de la región Valle Tensana, sino de la región Cundiboyacense. Actualmente estamos trabajando con cinco instituciones, instituciones que varían de diferentes provincias, de la parte de, de, la parte de Neira, Oriente y de la parte de Márquez. La idea es utilizar los residuos que se generan in situ, es decir, en cada una de las provincias y en cada una de las veredas, con el fin de definir una estrategia económica que le permita obtener una mayor rentabilidad a este tipo de procesos y una sostenibilidad en la región. Lo primero es que hay que educar, o sea, yo creo que si no tenemos un, una población eh, productiva eh, educada en términos de las necesidades que tiene su agroecosistema, pues es difícil poder implementar una política. Y evidentemente luego viene eh, la necesidad de tener una clase dirigente que sea consciente de lo que tenemos, de dónde estamos y de qué necesitamos. Eh, con, esas, con esas dos consideraciones pues se puede articular todo un programa que vaya de la baja tecnología a la alta tecnología. En algunos municipios por la distancia a las plantas o a los lugares donde se realiza el aprovechamiento, pues el tema presupuestal y el tema de costos, pues lo hace un poquito más difícil y se tiene que tener alguna alternativa para hacer este proceso. Eh, uno de los ejemplos podemos citar es el municipio de Ciénega. ahí tenemos eh, manejamos el material orgánico en una vereda, eh, con un grupo de campesinos, no están asociados, pues estamos haciendo hasta ahora una prueba piloto para adelantar el proceso de aprovechamiento de este material orgánico en la vereda y que ellos pues al final puedan tener un abono orgánico para incluirlo en sus procesos productivos. Yo llegué a este evento invitado por las profesoras, porque yo hace unos años construí un biodigestorio, lo tengo yo desde lo de las porquerizas de la porqueriza, los marranos. Entonces ahí, de ahí sale el, el combustible, como se hace el, el biodigestorio, y ya lo utilizo para ahí, para el hogar, para cocinar. Todo eso ahí sirve, eso es muy bueno, muy bueno esa Una renta muy buena, o sea, uno ahorra mucho, mucho con, el, con lo del gas. A partir de este panel queremos terminarlo hablando un lenguaje en lo que tiene que ver con el aprovechamiento sustentable de estos residuos eh, sólidos. Queremos llevarlo al campo, la jurisdicción de Corpo Chibor. El, 70% de la población somos campesinos y debemos aprovechar de que estos campesinos aprovechen mejor los residuos sólidos. Lo que buscamos nosotros con estos proyectos que se vienen desarrollando aquí a nivel de la jurisdicción es que sea reconocido el trabajo mancomunado interinstitucionalmente. Y nosotros como corporación vamos a estar haciendo un acompañamiento en todos los lugares de la jurisdicción, específicamente las organizaciones campesinas para que hagamos un trabajo de transformación de estos residuos sólidos. Por otra parte es importante eh, el trabajo que venimos haciendo eh, con la corporación en el sentido mismo de que eh, hay una articulación y una, una construcción desde la, base, desde la base social y esta es una buena oportunidad para darnos cuenta que diferentes profesionales, diferentes licenciados están pensando en la parte ambiental, entonces eh, por un lado el, la articulación en el proyecto ambiental universitario y el proyecto ambiental escolar, los PRAES, ha permitido hacer un trabajo de vinculación universidad con instituciones educativas de básica y media.